Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero continuar hablando con ustedes sobre el asunto de Haití. Algo preocupante que algunos amigos a través de esta plataforma han pedido que analicemos eh, la situación que está viviendo Haití y cómo esta va a repercutir de manera negativa o positivamente a la República Dominicana. Nos preocupa la situación que está viviendo la isla de la Española en función de los dos países, tanto de Haití como de la parte que tiene que ver con la República Dominicana. He seguido muy de cerca la situación y la muerte del presidente juvenil eh, Moise y buscando en el Internet, he topado con un artículo de mi buen amigo, el periodista J.C. malone Es el artículo con el que yo quiero acompañar el comentario de hoy en interés de poder clarificar y aportar un poco a la historia para que ustedes puedan hacer una evaluación a futuro de lo que podría acontecer en la República Dominicana a propósito del magnicidio que le costó la vida al joven presidente haitiano este mes de julio del 2021. J.C. Malone de una manera magistral aborda para nosotros, en diferentes periódicos, tanto en los Estados Unidos como fuera, la problemática haitiana del pasado, del presente y de lo que, de acuerdo a su visualización, podría ser el futuro. Veamos. Cuando las ráfagas de las metralletas desploran el silencio de la madrugada en Puerto Príncipe, saben que al amanecer tendrán un nuevo gobierno. Para los haitianos es tan normal como las elecciones en otros lugares, pero aquella madrugada de julio ocurrió algo anormal. Mal herido y revólver en mano, el ex presidente se arrastró hasta la embajada francesa. Le dieron asilo político. Los insurrectos, como tiburones sedientos, silenciosos, guiados por el olor y las gotas de sangre, Llegaron al escondite, entraron y arrastraron al expresidente Jean Belbrun Kuilamut san a la calle, ahí lo descuartizaron. Entraron y arrastraron al expresidente Jean Belbrun Guilhamud-San al estallar el alba en aquella mañana de julio de 1915. Los jubilosos insurrectos exhibían despojos del expresidente como medallas olímpicas, incluyendo su cabeza sobre una estaca. Las metralletas volvieron a desplorar el silencio de la madrugada haitiana. Este julio 7, 106 años después, ahora asesinaron al presidente Jovenel Moise, cambió el gobierno haitiano. El asesinato de Moise como el de Guillaume San en 1915 puede profundizar la inestabilidad política haitiana que impactará directamente a la República Dominicana. El mismo 28 de julio de 1915, cuando asesinaron a Guillaume San, Coincidencia, los marines estadounidenses ocuparon Haití y el 13 de mayo siguiente ocuparon la República Dominicana. En política internacional, la geografía es el destino. El prócer haitiano Toussaint Louverture lo explicó de otra forma. La isla de Santo Domingo es una e indivisible ambas naciones participan en una danza histórico-política asombrosamente similar. El movimiento de una siempre repercute en la otra. La danza dominico-haitiana. En 1915-1916, Haití y la República Dominicana compartían la inestabilidad política total. En 1915, Haití, Tuvo tres presidentes, José David Teodor, Julián Menzán y Feliz Audrey d'Artiguanaf. En 1916, los dominicanos tuvieron dos presidentes, Juan Isidro Jiménez, luego Francisco Enríquez y Carvajal, los cacos haitianos, resistieron las tropas de ocupación estadounidense de 1915. Los gabilleros dominicanos resistieron la invasión americana de 1916. Ambas naciones han sufrido tres magnicidios. En Haití matan un presidente en promedio cada 100 años. Asesinaron al presidente Jean-Jacques de Salem en 1806, a Gulián Zan en 1915 y ahora a Moise en el 2021. En República Dominicana mataron a tres presidentes en 62 años, Ulises Erox Lebel Hilarión Lilis en 1899, Ramón Cáceres en 1911 y Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Ambos países, Haití y la República Dominicana, compartieron un magnicidio. El presidente, Silvain Zalnavé, fue depuesto en Haití en 1870. Resistió y le solicitó asilo al presidente dominicano, Buenaventura Báez. Cuando llegó a la frontera, el general José María Cabral lo arrestó y lo entregó a sus perseguidores, quienes lo enjuiciaron, condenaron y fusilaron. La diferencia fundamental entre dominicanos y haitianos me la explicó un dominicano ilustre del siglo pasado, Juan Bosch. Lo entrevisté, dice J.C. Malone. Para el matutino El Caribe, una tarde de domingo, cuando vivía en la calle César Nicolás Penson, después de la entrevista me invitó una limonada y practicamos sobre arte y cultura. Bosch me explicó las citas, son de mi memoria. Los haitianos son un pueblo de acción, nosotros no. La diferencia está en el arte, nosotros somos cuentistas, poetas, teatristas. Si escribo algo que no me gusta, saco la cuartilla de la maquinilla y la tiro al zafacón. Los haitianos, como son pintores, no pueden hacer eso. La pintura es un arte de acción. Cuando haces un trazo en un lienzo, si sale mal, no puedes tirarlo a la basura. Debes seguir pintando hasta sacar una imagen. Los haitianos son pintores. Mira nuestro malecón lleno de pinturas haitianas. Los pueblos de acción cualquier día se levantan y decapitan a sus gobernantes. Bosch siempre supo lo que dijo. Las acciones políticas haitianas siempre impactan a los dominicanos. La inestabilidad política haitiana significará al menos una crisis humanitaria en la frontera. El gobierno dominicano debe prepararse para eso y cualquier otra cosa que pueda pasar en los días por venir. Lo único que no debemos bajo ninguna circunstancia es repetir el ejemplo del general José María Cabral. Eso es lo que enfoca mi amigo jc Malone sobre la crisis de Haití. A mí Solo me resta después de este artículo acabado, recordarle a ustedes que si la historia se repite, entonces a los dominicanos nos esperan horas muy difíciles y tenemos que estar pendiente por varias razones. Los haitianos ya no toleran el hambre y en cualquier momento se romperá el tornillo y rompan fila, viva el jefe. Dios nos coja confesado y juntos tratemos de resolver de uno y de otro lado el problema que afecta al vecino más cercano. Gracias, Dios con todos. Hasta entonces.